Y bueno, como veis es un setup muy simple, es ratón, teclado y monitor y el escritorio. Todo va conectado a un portátil porque el portátil tenía la pantalla rota y lo tenía conectado por HDMI al monitor y todo enchufado ahí a una redleta y listo. Aquí estáis viendo los componentes del ordenador, excepto un monitor y la torre, porque me llegaron después. La lista de componentes lo dejo en la descripción para quien quiera y tenga curiosidad, ahí está. Bueno, monté la pantalla, como veis tenía todo esto y luego puse las dos pantallas y así quedó. En esta torre monto dos discos duros, bueno, un disco sólido y otro es un disco duro. Uno va en la parte inferior y el otro va en la parte delantera. Vale, una vez puesto, el disco duro está muy bien puestecito ahí, no tiene problema, pero el disco sólido, la torre no estaba preparado para un disco sólido, es decir, para la dimensión de un disco sólido y solamente pude poner un tornillo. Pero bueno, me di cuenta que daba igual, porque la torre iba a estar de esta forma, de pie, y el, y el disco sólido no lo se iba a mover, a no ser que le muevas y los fuerces, pero no se iba a mover de ahí. Vale, ya he puesto el almacenamiento y la frente de alimentación, toca ir a por la placa base. Mira, aquí podéis ver un poco como es la placa base, en negra así, como la caja, para que podáis ver, y estéticamente queda muy bien. y para la RAM he elegido Hyper X Fury una marca muy conocida r 4 obviamente la última aunque ya ha salido DDR5 y 8 GB cada una es decir en total 16 GB de RAM tiene este ordenador vale aquí tenemos el microprocesador tampoco hay mucho misterio un microprocesador Ryzen 5 con 3600 aquí podemos ver cómo el disipador que viene del microprocesador es muy pequeño yo lo vi pequeño y digo, no, necesito algo porque le voy a dar caña a este ordenador para jugar y eso. Necesito algo mejor. Y me compré este que es mucho más grande y disipa mejor. Y aquí, señoras y señores, la gráfica. La verdad, cuando hice este vídeo, el clip que estáis viendo, en... creía que no iba a entrar. Y miré las especificaciones de la gráfica, es decir, las dimensiones, quiero decir y las dimensiones de la torre y digo, bueno, entra seguro escuchad lo que digo en el vídeo en el vídeo original la tarjeta gráfica eh, está de grande y esperemos que entre pedazo de disipador eh tardé media hora en ponerlo porque nunca había puesto un disipador de esta magnitud y de la forma de la que tenía que ponerlo, porque tenía que poner una base abajo de la placa base, luego atornillarlo, luego antes de poner la base Tenía que quitar unos plastiquitos que venía eh, ya por, de fábrica y yo no lo sabía que tenía que quitarlo y, lo ten, y, y me llevé más pues, tiempo. Entre esto y lo otro, y que nunca había puesto un disipador como este, tardé media hora cronometrada. Bueno, cronometrada no, pero más o menos porque miré la hora antes de ponerlo y cuando lo puse, miré la hora otra vez y más o menos era media hora lo que tardé. Vale, ya está todo conectado, podéis ver aquí un poco una preview. Pero voy a hacer un clip mejor y que se vea mejor Tengo que decir que yo tengo experiencia en montar ordenador Y que no cualquier persona puede montar ordenadores Así que tened cuidado y en elegir bien las piezas Y aún así he tenido yo algunos problemillas que, vaya, que lo diré al final del vídeo Dentro vídeo Bye. <laughs> que tenía que decir es que aún así viendo las especificaciones viendo que todo midiera bien que entrara muy bien a la hora de montar el disipador tuve un problema de cálculos por así decirlo estaba justo justo justo lo que medía la caja es decir la torre el chasis así que antes de comprar nada por experiencia propia tener cuidado